ciudad insensible, borra toda expresión de los rostros. Seguro el mío no es la excepción. Las imágenes borrosas de esos brillos en el agua nos provocan y nos empujan hacia la próxima vez. En la monotonía de la rutina podemos recordar todo lo que amamos y añoramos y aún así Sentir que hemos perdido algo. ¡Adiós! donde no tiene corriente. Deja varar, ¿no? no, no, cuando la acerco acá se va la mía En la monotonía de la rutina podemos recordar todo lo que amamos y añoramos. La ciudad insensible Borra Toda expresión de los rostros Hemos perdido algo.